Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que usted vea este video. En mi canal tengo un video sobre fumigar árboles de marañón con nin para acabar con la plaga. En realidad esto es cierto y por otra parte hay otras afectaciones que está atacando al marañón. Eh, la fumigación con nin, ahí le voy a dejar el video en la descripción de, de este video. La fumigación con nin funciona para ciertas cosas. Miren esta hoja libre de hongos por la fumigación con nic. Y acá tenemos otra que está atacada por alguna enfermedad que no no ha progresado como esta por la fumigación por nic. Y he estado investigando sobre el árbol de marañón. Este árbol de marañón es el que aparece en el primer video que hice sobre el marañón. Y he estado investigando. Y al marañón lo atacan muchas plagas. Y una de la plaga mayor que está atacando el marañón. Aunque ustedes ven que este tiene más o menos todas las sojas en buenas condiciones. Él produjo, aunque es un árbol pequeño, voy a alejarme. Es un árbol relativamente pequeño. Tiene aproximadamente seis años y desde los dos años produce. Aquí vemos que él este año produjo alrededor de 15 a 16 frutos de marañón para el tamaño del árbol yo pienso que es normal eh, lo estuve fumigando con nin todos los meses pero en realidad lo que, eh, lo que quiero transmitir con este video es que lo que en realidad afecta al marañón no es una plaga sino lo que está afectando al marañón es el cambio climático señores ya el marañón no se puede defender de las plagas o de las situaciones que lo atacaban antes. Aunque tú lo ayudes, él va a seguir sufriendo por el cambio climático. Es triste saberlo, pero algunos estudiantes de biología me han dicho, y les he hecho la consulta, y ellos han llegado a la conclusión que ese es el problema. Las temperaturas han variado él estaba acostumbrado a otro clima y ahora las lluvias están retrasadas, a veces se adelantan y no es la misma situación que antes. Les voy a dar otro ejemplo. He notado en los cítricos, he notado extrañas formaciones en las hojas de los cítricos. Miren, como que si fuera un repollo, esto no se veía antes en los cítricos. Árboles de naranja, de mandarina, ni de limón dulce. Miren estas extrañas formaciones en la hoja. Y yo también se las atribuyo a lo que le hablé desde un principio, al cambio climático. Es extraño, hay árboles que ya no están produciendo. Este, bueno, no está en contraluz, pero este año no produjo. Y es muy extraño porque él todos los años para esta época ya tiene floración y no tiene en absoluto en conclusión el gobierno panameño según informaciones que he estado leyendo piensa traer especies de marañón del área de colombia que hayan demostrado que su resistencia a ciertas condiciones así que esperemos que el gobierno colombiano y el panameño se pongan de acuerdo para traer esta especie que supuestamente va a ser más resistente a las plagas y al cambio climático. Así que, bueno, seguiremos esperando y que Dios nos ayude con el cultivo del marañón, esta fruta que tiene dos propósitos, su jugo y las pepitas que le decimos acá en Panamá, que nos dan esa rica nuez, que es especie de una nuez. Así que gracias por la atención a este video. Eh, seguimos en la lucha por la conservación del árbol de marañón.